En este vídeo vamos a trabajar dos temas que son muy utilizados en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en los mapas. Son las escalas y las coordenadas. Lo primero, las escalas. ¿Qué son las escalas? Para eso necesitamos fijarnos en los mapas. Si tenemos un mapa, obviamente el tamaño de las cosas que aparecen en el mapa no es el mismo del de la vida real. Sería un poco estúpido porque tendríamos un mapa que cubriría toda la ciudad, eso no lo tenemos. Entonces, en el mapa aparece reducido, pero de tal forma que eh, sí que hay una proporción entre las cosas que hay, entre la distancia que hay entre el, los elementos del mapa y la distancia que hay entre los elementos de la vida real. Esa proporción son las escalas Y las escalas no suelen aparecer en los mapas en una esquinita o en algún sitio muy destacado y pueden aparecer de muchas formas. Por ejemplo, si nos aparece esto en un mapa, lo que nos quiere decir es que una medida en el mapa equivale a 50 de esas mismas medidas en la realidad. Entonces, si cogemos un centímetro en el mapa, eso equivaldría a 50 centímetros en la realidad. Esa no es la única forma en la que nos podemos encontrar la escala en un mapa. No la podemos encontrar de esa forma, no la podemos encontrar como 1, 2.50 o incluso de manera gráfica, en la que aparece una barra con una serie de divisiones y cada una de esas divisiones marca que medida real es. Entonces podríamos comparar esa medida en el mapa, ese dibujo, con la medida que sería en realidad. Y pasamos a las coordenadas. Las coordenadas son también un elemento muy importante a la hora de utilizar mapas o la localización en general. Normalmente, cuando queremos indicar la posición de algo, las primeras cosas que decimos son pues está detrás de, está al lado de, está encima, está debajo. Pero muchas veces no son suficientes esos conceptos topológicos que indican la posición. El siguiente paso es el que utilizamos cuando tenemos un mapa del tesoro o cuando nos preguntan dónde está algo en alguna calle. Esas indicaciones son del estilo avanza tres calles hacia el norte y después cuatro hacia el este. O avanza cuatro calles hacia adelante y después dos a la izquierda. O cuando tenemos un mapa del tesoro, pues eso da tres pasos hacia adelante, siete a la izquierda y tres para, para adelante. Este tipo de indicaciones son el paso previo a lo que llamamos las coordenadas. En un sistema de coordenadas en el plano, lo que tenemos son dos ejes perpendiculares, que solemos llamar X e Y, o de ordenadas y ascisas, y esos ejes perpendiculares se cortan en un punto que nos determina el origen de coordenadas. Esto es lo que llamamos las coordenadas cartesianas. Estas coordenadas en el plano, que vienen dadas por dos números, que se suelen representar como paréntesis, un número, coma, otro número y paréntesis, nos indican cuánto nos tenemos que mover en una dirección y cuánto nos tenemos que mover en la otra. Si utilizáramos números negativos, lo que nos están diciendo es que tenemos que ir en la dirección contraria de ese eje. Por ejemplo, si tenemos este eje de coordenadas de aquí y nos dicen que tenemos que movernos hasta la coordenada 3, 5, lo que hacemos es movernos. 3 unidades en el eje X, en el eje horizontal, y 5 en el eje Y o en el eje vertical. Si por ejemplo nos dicen que tenemos que llegar hasta la coordenada 1-3, pues lo que haríamos sería avanzar una unidad en el eje X y avanzar menos tres unidades, o sea, ir en la dirección contraria, en el eje Y, 3 unidades y llegaríamos al, al 1-3. Normalmente cuando representamos el plano lo hacemos en un papel o incluso aquí en la pantalla y esa coordenada Y... Suele decirse o muchas veces encontraréis que se hace referencia a arriba y abajo porque obviamente lo representamos hacia arriba y hacia abajo, pero si queréis hacer uso de los sistemas de coordenadas en el plano utilizando por ejemplo cosas como el suelo de la clase, hay que tener cuidado con los obstáculos que se nos puede presentar al trasladarlo al plano porque ya no sería arriba y abajo sino que trabajaríamos con delante o hacia adelante y hacia atrás, lo cual puede causar eh, como digo, esos obstáculos. Además, este obstáculo puede complicarse algo más si consideramos las coordenadas cartesianas espaciales. Es decir, si le metemos una tercera coordenada que nos diga cuánto vamos hacia arriba o hacia abajo. Las coordenadas cartesianas no son tan desconocidas, más allá de los flashbacks que os vendrán de haberlo visto en secundaria, sino que si tenemos un mapa turístico de esos que cogemos en el ayuntamiento para ver dónde están los monumentos de la ciudad que visitamos, pues nos aparece una variante, en la que aparece una cuadrícula, y aparece en una fila, o en las columnas, aparecen con números y con letras. Entonces, si queremos ir, no sé, al museo del grabado, pues está en la casilla F7. Eso no es más que una variante de este sistema de coordenadas cartesianas, y es lo mismo que cuando, utiliza, cuando jugamos a hundir la flota, el juego de los barquitos. Las coordenadas cartesianas no son la única forma de localizarnos en el plano, sino que hay otros tipos de coordenadas, aunque en estos niveles no se ven tanto. Un ejemplo de esto son las coordenadas polares, que en lugar de decirnos cuánto tenemos que andar hacia adelante o hacia atrás y hacia izquierda y a derecha, nos dicen qué ángulo tenemos que coger y cuánto tenemos que avanzar para llegar al punto que deseamos. Y si hablamos de la localización en la esfera terrestre, lo siento terraplanista, tenemos las coordenadas geográficas. Estas coordenadas son por lo que hacemos esas divisiones imaginarias, que podéis ver en geografía, de los paralelos, que son esas líneas paralelas al ecuador, y los meridianos, esas líneas que van desde el polo norte al polo sur y viceversa. Estas coordenadas lo que hacen es considerar los ángulos que necesitamos tomar desde el centro de la Tierra para llegar al punto que deseamos, siguiendo los ejes norte y sur y este y oeste. El punto 00, o sea, cuando no tomamos ningún ángulo, se considera el cruce entre el Ecuador y el meridiano de Greenwich, que es el que pasa desde el Polo Norte al Polo Sur por Greenwich en Londres. Las coordenadas de nuestra facultad, por ejemplo, son estas. Entonces, como podéis ver, todo lo que hemos visto en este vídeo tiene muchísima relación con nuestra vida cotidiana. Tenemos los mapas, tenemos las localizaciones, las escalas, y podemos trabajarlo a la hora de... Eh, utilizar mapas, a la hora de elaborar mapas vamos a hacer nuestra clase a escala a través del juego, incluso tenéis las coordenadas mucho más cerca de lo que creéis muy probablemente si miráis al suelo, ese suelo esté teselado por cuadrados es decir, esté en forma de cuadrícula y solo necesitamos fijar un punto de origen y seguir las líneas de esa cuadrícula para trabajar las coordenadas en clase Así que nada, con esto hemos terminado el vídeo cerca de las escalas y la localización, o de las coordenadas, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!